Siempre está detrás de los verbos. Ah, pero no todo el tiempo. Hay que saber cuándo. Cuando hablamos de oraciones, vamos a considerar tres formas: una positiva, como por ejemplo, él canta bien, y una negativa, él no canta bien, y de pregunta, ¿él canta bien? Ahora, ¿en dónde el du hace su aparición? En el presente. Ah, pero noten, solo en oraciones negativas y de pregunta. Positiva, y tú tienes un perro. You have a dog. Ahí no aparece el do. Negativa, tú no tienes un perro. You don't have a dog. Ahí apareció el do. Pregunta, ¿tú tienes un perro? Do you have a dog? Aquí también apareció el tú. ¿Y en dónde más se usa el tú? También en el pasado. E igualmente que en el presente, solo en las oraciones negativas y de pregunta. En el pasado el tú cambia a dita, como podemos ver. Positiva. Tú tenías un perro. You, you didn't have a dog. Negativa. Tú no tenías un perro. You didn't have a dog. Pregunta. ¿Tú tenías un perro? Did you have a dog? ¿Dónde más? En lo que se llama imperativo. ¿Y qué es eso? Imagínense esas oraciones en donde uno mangonea. No comas eso, no hagas eso. O por ejemplo, solemos decir a nuestros hijos pequeños. Don't touch that. No toques eso. Entonces el du se usa en el presente, pasado e imperativo. Y solo en oraciones y preguntas. Y en ese tiempo que dijimos imperativo. Y eso sería todo. Pero nunca faltan las personas que me pregunten, ah, cuando yo digo yo no quisiera morir, ¿tengo que usar el du En primer lugar... ¿Esta oración está en presente, pasado o imperativo? No. Quisiera, quisiera morir es una posibilidad que no sucederá ahora mismo, ni que ha sucedido en el pasado. Es algo que puede que suceda en el futuro, así que no, aquí no se usa. I wouldn't like to die. O en esta otra oración, no fallaré esta vez. Presente, pasado, imperativo. No. Fallaré se refiere al futuro. Aquí tampoco se usa el do. I won't miss this time. Ok. Ya sabemos cuándo se usa el do. Ahora la pregunta del millón es. ¿Qué verbos lo usan? Pongámoslo así. Prácticamente la gran mayoría de verbos lo necesitan. Y cuando hablamos de la mayoría, hablamos de cientos o miles de verbos, si es posible. Pero alguien me podría decir, hey, yo veo que en la lista que has puesto, que usan du, el du está primero. ¿Cómo es eso? Es que du también será el mismo un verbo, que significa hacer. Veamos estos ejemplos en el presente, en el pasado y... Como imperativo. Tú siempre lo haces. Do you always do it? Tú no siempre lo hacías. You didn't always do it. No lo hagas. Don't do it. Es un caso en el que el verbo do se no necesita de sí mismo para funcionar. Ahí recuerdan que cuando hablamos de los verbos que usan do, dije la mayoría. Pues estos son los verbos rebeldes, por así decirlo, que no necesitan del do y que funcionan perfectamente por sí solos. El verbo to be, que es ser y estar, can, que es el verbo poder, must, que significa deber cuando hablamos de obligaciones, y may, que también significa poder. Ahora los vamos a ver también en acción. Aquí vemos que estos verbos están en el presente. Pero son algunas oraciones negativas. No son negativas. Veamos. Yo no soy tonto. I'm not dumb. No puedo abrir esta lata. I can't open this can. ¿Notaron eso? Can puede ser poder y también puede ser una lata de conserva o de cualquier comida enlatada. You must not drive like that. No debes manejar así. ¿Puedo entrar? ¿Me hay come in? Entonces hasta ahora ya sabemos cuándo usar el do y qué verbos lo usan y cuáles no. ¿Me olvido de algo, de algo más? Ah, pero por ahí puede aparecer algún listo que me diga estas oraciones. Tú dices que el do no se usa con oraciones positivas. ¿Y estas qué son? Ok, ahora les explico. Quitemos el do y digamos. La primera oración es, me encantan los tacos. En inglés se dice, I love tacos. Y la segunda, yo comí mi desayuno. O yo tomé mi desayuno en algunas partes. I ate my breakfast. Ahora hay ocasiones en la vida en la que uno también se exalta y le agregas emoción a una fra frase. Por ejemplo, yo puedo decir, me encantan los tacos. O si alguien me dice que no he comido mi desayuno y yo me defiendo y digo, yo sí tomé mi desayuno. Entonces, ¿cómo mostramos esta exclamación, esta emoción? Le agregamos el do o el did de acuerdo al tiempo correspondiente. ¿Y por qué? Porque el do también es un intensificador de una acción. Y cuando lo vean en una oración positiva, eso significa que está dando más dramatismo de lo normal. I do love tacos. I did eat my breakfast. Resumiendo, do se tiene que usar con verbos en el presente. Solo en oraciones negativas y de pregunta. Igualmente en el pasado. A donde cambia a did. Y también en oraciones negativas y de pregunta. Y en el imperativo. Todos los verbos necesitan a do, excepto los que dijimos que eran arrogantes. Be, can, must, may. Do también es un verbo que significa hacer. En donde lo usamos, por ejemplo, I didn't do it. Y el te tercer trabajo de do es, dijimos, como intensificador de una oración. Y este puede aparecer en las oraciones que hablamos antes. Repitamos, I do love tacos. Es decir, el do tiene tres personalidades. ¿Se me han enredado o ya entendieron? Es bipolar el do. Lo usamos con tres personalidades, ¿verdad? Si te gustó este video, eh, me gustaría que le dieras like y coméntame, coméntame.